Hola y bienvenidos a un nuevo video de ellos. Hoy lo vamos a dejar Entonces luego vamos a continuar Donde lo dejamos en el valle del vacío En el nivel 110 Pero podemos ver que tenemos aquí Un fantasmita triste Creo no sé, sí. En la biblioteca fantasma Vamos a ver qué es esto Pues acá tenemos Vamos a ver qué es esto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 Wow. Yeah. Yeah! Parece ser que al perder tenemos que hacer todo de nuevo. Ah! you <laughs> Woohoo! <laughs> Oh, my God. We'll <laughs> you Ya que pues nos ha acabado el tiempo Así que espero que este vídeo les haya gustado Y chao y nos vemos hasta la próxima